Miren, la forma ideal de hacer un presupuesto es hacerlo por cantidades de materiales. No hacer un presupuesto por metro cuadrado de construcción. ¿Por qué? A veces vivimos en Estados Unidos, tenemos años ya viviendo allá o vivimos en Europa. Y cuando llamamos a nuestro país para solicitar un presupuesto de construcción para hacer una casa o para hacer un apartamento... Tenemos ese miedo de que nos cobren más, tenemos ese miedo de que el presupuesto lo hagan más grande, tenemos el miedo de que porque ellos entienden de que estamos trabajando en dólares, los pongan más caros y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Hay una solución que es radical para eso. Muchas veces nosotros entendemos que un presupuesto sale de un metro cuadrado, si la casa tiene o el apartamento tiene 100 metros cuadrados y el metro cuadrado está a tanto, pues yo multiplico y veo la cantidad. Y eso no es real. La única manera para nosotros tener un presupuesto real es hacer una visita al terreno. Ir al terreno, conocer el sitio. En función a ese ancho y a esa profundidad, pues preparar un esquema dentro del terreno. Ese esquema va a arrojar, vamos a plasmar un plano que tiene las medidas exactas de acuerdo al lugar. Con esas medidas ¿m? del plano vamos a calcular, óigame bien, las cantidades de cada elemento de construcción. Vamos a calcular la cantidad de bloc vamos a cantidad, la cantidad de metro cúbico de hormigón, la cantidad de piso, la cantidad de techo, la cantidad de divisiones, de puertas y ventanas, la cantidad de cada cosa y vamos a tener una gran lista. En esa lista ¿m? se va a reflejar todo lo que vamos a necesitar para construir en nuestro terreno. Ese terreno puede estar en Panamá, puede estar en República Dominicana, puede estar en Nicaragua, puede estar en Costa Rica, puede estar en Honduras, puede estar en Perú. En cualquier lugar que esté, esa, ese terreno va a reflejar la cantidad de materiales que vamos a necesitar. Entonces. Si nosotros vamos a un suplidor, si nosotros vamos a comprar en una ferretería, en un suplidor, los materiales, sencillamente yo mando mi lista de materiales a la ferretería, en donde yo la reciben, y dice que yo necesito 5.000 bloques, que necesito 324 fundas de cemento, que necesito 253 losetas de porcelanato 40x50, por que necesito tantas puertas de 90x210, que necesito, que necesito, que necesito. Y ellos con esa lista... Esa, esa ferretería le van a mandar a ustedes un costo Porque si cada blog, ¿m? si cada funda de cemento tiene un precio unitario Y le estamos especificando la cantidad, sencillamente la ferretería, No importa el país donde se encuentren Pues todo se va a reflejar un costo Y nosotros vamos a tener el costo real de la construcción No que me dijeron, no que me hicieron un estimado No, el costo real, porque está fundamentado, fundamentado perdón, en un plano que se hizo en esa visita al terreno. Ahora, ese costo del material representa, en la mayoría de los casos, del 65 al 70% del valor de la obra. ¿Qué queremos decir con esto? Que, ya por un lado, el material, vamos a tener el precio exacto, siempre y cuando ese presupuesto, esa evaluación se haga, vuelvo y repito, en función a la visita hecha para hacer un plano en el terreno. Y de ahí sacar la lista, una lista grandísima, de todos los materiales. Nosotros mismos como dueños, aunque en ese momento no estemos en nuestro país, o sea, si estamos en Estados Unidos, aunque en ese momento no estemos en Panamá, en República Dominicana, en Honduras, desde Estados Unidos podemos llamar y enviar por correo nuestra lista de materiales para que la afectaría lo cotice y ahí nosotros sabemos el peso exacto. No tenemos que tener miedo de que me va a poner el presupuesto más alto porque estoy llamando de fuera, de que me va a poner el presupuesto más alto porque estoy llamando de Europa, porque el presupuesto no, se va, a a, a, no va a depender, oiganme bien, el presupuesto no va a depender de un costo que yo quiera poner, sino sencillamente de una cantidad. Okay. Y esa cantidad de blog, si son 5.000 blogs, son 5.000 blogs. Entonces ya uno puede controlar el peso y sentirse tranquilo Siempre y cuando los proyectos se evalúen así Esta, esta etapa es sumamente importante Porque también con esa lista de materiales nosotros podemos ir a diferentes suplidores ¿sí? En nuestro país y cotizar los mismos materiales Y tener un precio real independientemente de que yo me encuentre en Suiza Y quiera construir en Nicaragua ¿Okay? Si estoy en Suiza yo desde Suiza mando el presupuesto a la ferretería en Nicaragua ellos me van a entregar una lista de cantidades de costo y yo voy a tener el costo de mi obra, independientemente de la moneda en que ellos, ellos entiendan que nosotros trabajemos, entonces eso es sumamente fundamental. Muchas veces, en la mayoría de los casos, lo hacemos al revés, hacemos un presupuesto a mano alzada haciendo una estimación por método colgado y por ende aparecen sorpresas. entonces esto es ideal que lo tomemos en consideración, que lo entendamos, para que en estos proyectos que queremos desarrollar en nuestro terreno, que tenemos tiempo con ese terreno ahí y no ha producido un centavo, podamos comenzar esa fase tan fundamental que es el presupuesto. Yo soy Laquieto Calderón, especialista en diseño y conducción. Me pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp.